Al surgir los tres nombres de las ciudades andaluza, un leve tinte rosado le circundó la piel alrededor del brillo de su caja. Noche en los jardines de España, jazmina y arrayanes de Córdoba, Estancas y palmeras de Sevilla. Rafael Alberti, artículo Encuentro en Alta García, publicado en La Nación.